Hola a todos, yo soy Isabel, ella es Dora, bienvenidos una vez más a nuestro canal La Familia Karina Malimá. Hoy vamos a ver, paso a paso, cómo enseñar a tu perro a sentarse y cómo no debes hacerlo. Antes de nada, os animamos a que suscribáis a nuestro canal para que no os perdáis nada y podáis seguir aprendiendo junto a nosotros. ¡Adelante intro! Antes de comenzar, no olvides preparar tu bolsa portapremio. Recuerda que, como ya dijimos en anteriores vídeos, vamos a basar la educación de nuestro perro en refuerzos positivos. El uso de la correa es opcional. Solo la usaremos para que el perro no se aleje de nosotros. No, vamos a usarla para dar tirones. Por supuesto no uses collares de castigo, no es para nada necesario y desde luego no uses ningún tipo de fuerza, ni empujes o obligues al perro, ni siquiera dando tirones. ¡Comenzamos! Enseñar la acción. Coge un premio con tu mano y acércalo al hocico de tu perro. Realiza un movimiento en arco hacia arriba y hacia atrás. Esto hará que tu perro levante su cabeza siguiendo la mano y sentándose. ¡Muy bien! Introducir el comando. Coge un premio con tu mano y acércalo al hocico de tu perro. Di el comando Sit y realiza el movimiento en arco. Cuando tu perro se siente correctamente, di muy bien y premia. ¡Sit! Sí, ¡Muy bien! Eliminar el premio de la mano. Haz como que coges un premio con la mano y realiza el mismo movimiento en arco. Cuando tu perro se siente correctamente, di muy bien y premio. ¡Sit! Sí, ¡Muy bien! Usar solo el comando. Es momento de intentar ver si tu perro, con solo decir el comando, se sienta. Di el comando SIT. Si tu perro no se sienta, no te preocupes y realiza algún tiempo más el paso anterior. SIT. Si tu perro se sienta, di muy bien y premia. SIT. Muy bien. Pues listo, ya tienes todos los pasos para enseñar a tu perro el sentado. Si te ha gustado este vídeo dale a like, no te olvides de compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Si te ha gustado este vídeo dale a like, suscríbete, comparte y comenta. Pues listo, ya tienes todos los pasos para enseñar a tu perro a sentarse del modo más correcto. Si te ha gustado este vídeo dale a like, comenta, comparte, suscríbete.